elegir la selva loca de Tracy Andrew Rogers, la parte más que me gustó es cuando pusieron los trajes al final. Eh, el libro trata de, de un mono que lava los trajes de los animales de, de los animales de la selva y se y se confunde cuando los tiene que devolver. equivocado a cada animal por ejemplo el tigre le dio el, el, el traje de avestruz y, y el elefante el traje de jirafa el, el, me pareció un cuento me pareció un cuento divertido hasta pronto monkey monkey chao me llamo Alex. Este... Este cuento se titula Cars, hay un cuento que se llama Raya McQueen, hace muchas carreras y hace amigos y me encanta leerlo. Hola, me llamo Nico, he leído el cuento de Story Story 3. Me han sobre juguetes que quieren seguir con su dono, pero que el don es ma mayor. ...y que viven muchas aventuras. Y me, me... gustó mucho. Buenos días, profe. Hoy voy a leer el libro de Mauro... ...que necesita un abrazo... ...y lo escribió David Pinelink. Bien. Vale, ¿de qué se trata? De Mauro que necesitaba un abrazo. Bien. Eh, ¿Qué es un oso? Sí. ¿Vale? Un oso. ¿Y qué necesita ese oso? Un abrazo. Bien. ¿Y, ¿Y a qué? quién le dio los abrazos? A, primero a una piedra. Bueno, a una roca. ¿Sí? Después a un árbol que se clavó milas, mil astillas. <risa> vale, y luego... A un... Miles ovejas. Muy bien. ¿Y qué más? A un conejo. Ah, muy bien. Y también a un... Y después se encontró una cueva. Ajá, muy bien. Y, y se encontró en la cueva la madre. Bien. Pues... Le dio un gran achuchón.